Tenemos este videito que ocurrió, de este hecho que ocurrió ayer en Santiago. Vean esto, un joven que se fugó del Palacio de Justicia cuando pues le cambiaron la medida de coerción. Él iba, él estaba cumpliendo presentación periódica y se fue a prisión preventiva. Así es Sus, que... Ajá, exactamente, que fue variada uh -huh. la, la medida, ¿no? Por, sí. una, por una jueza. Así Pero esto, es. esto yo, yo, la pregunta que todos nos hacemos, ¿y la seguridad del Palacio? <risa> ¿Dónde estaban? Increíble, Porque yo, vi, yo vi el video y ahí estamos viéndolo el video Mírenlo, ahí este es el joven que salió desde de la audiencia Entonces ese joven se fugó ayer miércoles del Palacio de Justicia de Santiago Luego de que la jueza de la cuarta sala penal eh, Le varió la medida de coerción de garantía económica por prisión preventiva Y ahí lo vemos cómo se va, cómo se va este distinguido Pero caballero. ni Félix Sánchez lo alcanzaba ¿eh? No, a <ríe> juicio el mundo Se trata de Michael Díaz, a quien acusan de herir con arma blanca a otra persona durante una riña. La fuga fue captada en video por los reporteros, ahí agradecemos la cortesía de José Gutiérrez, quien nos facilitó el video, pues. Eh, fue captada por los reporteros que cubrieron la audiencia y en la fílmica se observa al joven cuando salió por, corriendo por los pasillos del juzgado sin que ningún miembro de la seguridad se lo haya impedido. Eh, ahí vemos el abogado, me parece, que es Rusel Aracena quien justificó la acción de su cliente a alegando, oye esto amable, que está afectado del COVID-19 y según dijo a Díaz lo llevaron a prisión a pesar de que se presentó con un certificado médico que avala, que avala su enfermedad. Vamos a ver en completo este video. Ya van en varias ocasiones Lo sí, dejó este... ¿Qué es lo que pasa hermano? Chacay, yo, yo yo... ¿Y dieron una orden de arresto para ti? ¿Eh? ¿Dieron una orden de arresto ahora para ti? ¿Y por qué la jueza varió? Resulta que la jueza de la cuarta sala el día de hoy eh... En vez de, de ser una fecha de nacimiento de Niño Jesús, ella lo ha convertido en la crucifixión de los ciudadanos. Un imputado que tenía un certificado médico de COVID, la jueza lo intimó a que se presentara estando enfermo de COVID. Y cuando se presenta, le valió la medida de prisión preventiva. ¿Ordenó una orden de arresto ahí? Sí, ordenó orden de arresto. Él se presenta voluntariamente. Aquí está. voluntariamente. ¿Cuál es el nombre de ese imputado? Eh, él se llama Michael. Díaz. ¿Cuál es la acusación? La acusación es un 309 que tiene contra una Fox persona. Beyeride, sí, hablando. la persona ni siquiera se presentó la víctima. Pero esa jueza. ¿Cuál es la jueza? ¿Cómo se llama? Loida Mejía. Esa señora, señor, está de que le evalúe un médico, un profesional de la salud mental. Hemos visto que ya va en varias ocasiones. Sí, en este que... caso ese joven me llamó desesperado porque es lo que él dice. Los abogados, la mayoría, temen entrar a ese salón. Porque la persona de la magistrada es alguien que desacata todo el lineamiento jurídico. Entonces tuvo que irse porque se, lo iban a pensar que, Claro, es lo propio. Bueno, ahí vemos este video, ¿verdad? No, pero... Esto fue el, eh, la cuarta sala penal del Distrito Judicial de Santiago. Pero entonces, eh, no entiendo. <risa> este paciente, o sea, pues COVID ya no da fuerte. ¿eh? No. <risa> o da para correr. <risa> la verdad pues sorprende. que... La verdad que, mira. Se puso unos patines y arrancó que... A mí me sorprende que una persona afectada por de COVID tenga fuerza para correr. Sí, sí, sí, exactamente. Increíble. Así, sí. Ah, ah sí, sí. Asintomático. O, o será eh, eh, la, la variante. Oh. La variante, será, me <risa> entiendes? Que será la variante, como dice el Pinto, nuestro hermano Pinto acá, el hijo de nuestra gran hermana, eh, de que... Eh, Tendrá covid automático. Asintomático. Exactamente. Arrancó, caramba que. No, pero lo, lo que más me llama la atención es que no tenía mascarilla, o sea, que él fácilmente pudo provocar, un, puede provocar un brote. Un brote, de COVID. exacto. Ahí, Óyeme Sí, exactamente, sí, como, como dice el, el, el, el hermano aquí pinto, de que tiene que ser prueba lo, lo, todito, no, porque no había tanto contagiado todito, ¿ahí ¿eh? no? Ay, bueno, Dios el mío. primero es el, el pobre camarógrafo de, que estuvo grabando ahí. Sí, tiene exacto. que hacerse su prueba ya. A esta hora debe estar haciéndose. Pero la pregunta, una vez más, ¿dónde estaban la seguridad de ese palacio? Corriendo, de justicia. De ¿Eh? ¿Dónde estaban? Porque, mira, o sea, no se ve seguridad por ningún lado. salió por la Lo único que se nada. ve nada. Exacto, se ve un joven contagiado de COVID, imagino con la variante, automático, ¿no? Y caramba, corrió que ni Frida Sánchez lo alcanza, ¿no? No increíble. Oh Dios mío, señor. ¿O será que la jueza dijo bueno, como tiene Covid, entonces hay que ponerlo en el aislamiento? Vamos a trancarlo. Y él le varió la medida. Sí, porque él, él estaba eh, garantía oh, económica. Ajá. Por presión, eh, preventiva. Ajá. Ay, ay, ay, preventiva. Ay. Estaba eh, eh, la medida con, con garantía económica. Entonces la jueza le varió la medida. La medida. Sí. Cosa extraña que no entendemos eso. si sí, es cierto, como dice su abogado de que, entonces le variaron la medida, estando con COVID eso está como extraño, porque el que tener COVID mejor, tú sabes, incluso eh, en el Palacio de Justicia una persona con COVID ni siquiera lo dejan entrar ¿me entiendes? Entonces, no, no entendemos este caso aquí, la, la verdad es que el no, joven si, eh, es, eh, si él pudo entrar, o sea ¿cómo fue que pudo entrar primero? si tenía COVID porque, <risa> ¿cómo lo dejaron entrar primeramente? exacto porque si él tenía un certificado, yo, yo tengo COVID ¿Verdad? Tengo COVID certificado. Y sin mascarilla también. Y sin mascarilla. ¿A, ¿A quién? A la seguridad del Palacio de Justicia. Si él, o sea, ¿eso lo enseñó? ¿O no lo dejaron? ¿Cómo, ¿Cómo fue que lo dejaron entrar primero? Esa es la gran pregunta también que yo me hago. ¿Cómo dejaron entrar a un infectado de COVID que está en problemas con la justicia? ¿Cómo lo dejaron entrar para allá? Para conocer esa, medida de, esa variación de la medida. Exactamente, eso está increíble. No sé, muy extraño, muy extraño, de, de verdad que eh, esperemos entonces el desenlace más, más adelante, me imagino que por, por escaparse del palacio, tú me entiendes, sí. eh, tendrá, también, también tendrá su consecuencia, ¿te entiendes? Si de, de comprobarse de que tiene COVID, bueno, pues, qué sé yo, las sanciones serían minoritarias, pero ya en este caso, de no se comprobado de que tenía COVID, bueno, pues joven, está feo, porque, hermano, cuando una jueza te un juez, te di a ti, te dice a ti, sea una sentencia o una medida, eh, hay que acatar esa medida, Exacto. sea quien sea, ahora sea el presidente de la República. Y nada, esperemos que Félix Sánchez, digo, perdón, que el <risa> joven aquí, Marco eh, sí que corre, mira, increíblemente, <risa> eh, pueda responder, porque se dice que por una vieja reciña Ajá. Eh, hirió a otra persona. Ya, de arma blanca. De arma sí. blanca, y por, por tal razón fue que se le dictó la medida eh, que tenía ya impuesta, y por... La X razón, bueno, eh, la jueza decidió entonces verle las medidas con prisión preventiva. Óyeme, sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Qué motivación tuvo la jueza de cambiarle de, de garantía a prisión? O sea, ¿encontraron algo más en ese caso? Sí, es algo como porque... que... Sí, muy extraño. Oye, es, eso está muy extraño porque es todo lo contrario siempre. Cuando tú tienes prisión preventiva, allá arriba, por favor, el máster. Eh, gracias. <risa> que cuando la, la por ejemplo tú tienes prisión preventiva sí. ahí te varía la medida exacto sabes si está periódica o garantía económica eh, o prisión domiciliaria etcétera pero de garantía económica de capi prisión preventiva eso oye es muy raro eso es ¿sí? muy pocas veces muy poco común en el en el ámbito judicial yo que te lo digo que pues hemos estado en prensa verdad o sea lo que es la página trabajando publicando las informaciones sobre todo cuando tienen que ver con hechos y es muy raro cuando se le varía una medida de coerción de garantía a prisión, o, de, o sea que es muy raro, eh, muy rarísimo, de verdad que sí. Un caso, todo esto es raro, Desde, ¿cómo es que la decisión de la jueza? ¿Cómo lo dejaron entrar? ¿Cómo Exacto. lo dejaron salir? <risa> o sea, todo este caso es rarísimo. ¿Cómo sí. corrió con COVID? ¿Cómo corrió con COVID? Oye, la cosa está fuerte, fuerte. Óyeme, no, a un, a un sintomático, ¿cómo pudo correr? Eh, la seguridad. La seguridad del Palacio de Justicia, que yo, bueno, en el Palacio de Justicia de aquí de San Francisco, todo el mundo que ha ido sabe que antes y después de tu entrada te tienen que chequear. Hasta para tú entrar y coger lucha aquí. Exacto, así mismo. Sí, así es, tiene, tiene que haber, y más ahora, un protocolo, un cierto Exacto. protocolo que incluso te piden también la tarjeta de vacunación. Exactamente. entiende Ajá, sí, exactamente, nada de eso. Se es que hizo muy escotado con, con, con, con la seguridad. ¿qué pasó de aquí? aquí, señores de seguridad, del Palacio de Justicia de Santiago? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? O sea, no entendemos. O sea, alguien, alguien que, por favor, de Santiago, que lo quiere mucho gente sí, para uh -huh. allá, y gente de esa zona, aledañas, de que nos expliquen, si alguien tiene conocimiento de este caso, ¿qué fue realmente lo que sucedió y motivó a esa jueza a... Habrá la medida, a, a Félix Sánchez, digo, perdón, a Félix Sánchez, no, al <risa> joven Malcolm. porque no entendemos, man, no, no, no, no entendemos. No, o sea, increíble. ¿qué pasa? Aquí hay algo como muy extraño, de, de eh, verdad que sí. Sí, muy extraño ese, ese caso. Eh, y como tú decías, eh, escaparse de una decisión judicial, y más si es de prisión preventiva, le va a traer más problemas a ese muchacho. Sí, sí, no, no, no, eso no, lo va a traer eso trae su consecuencia sí. fuerte, que... Ahora mismo la justicia no está jugando aquí en el país, de verdad que no. Entonces.